Bueno, vivimos en un mundo en el que los niños nacen ya con una pantalla bajo el brazo y esto les afecta en su desarrollo y en concreto en determinadas áreas, entre ellas el aprendizaje a la lectura, que es uno de los procesos más complejos que es capaz de llevar a cabo el cerebro humano. ¿no? De hecho, les afecta de tal manera que ya existe un trastorno con nombre propio que se llama impaciencia cognitiva. Esto es que en lugar de tener un hábito de lectura tranquilo, pausado y respetando el el orden del contenido se acostumbran a ir ojeando, saltando de un lado a otro, utilizando links, leyendo a trompicones, con una ansiedad por conocer esa trama o esa información que están buscando. Esta es otra señal para padres y educadores para formarnos en educación digital. De hecho, desde Gaptain ponemos a vuestra disposición programas como el de Educación Digital Familiar o Seguro Escola para ayudaros en ese proceso. Bueno, como de lo decíamos leer es el acto cognitivo prácticamente más complejo que es capaz de llevar a cabo el cerebro humano y el problema es que cuando nos acostumbramos a leer de esa manera que os decía a trompicones sin respetar la calma y el orden del contenido pinchando en unos enlaces etcétera nuestro sistema cognitivo se acostumbra a ese tipo de procesamiento de información y se adapta a él se acostumbra nuestro cerebro a leer de una manera superficial y desordenada y se pierde la capacidad o se corre el riesgo de perder la capacidad de una lectura en profundidad de hecho aprender a leer en pantallas afecta a los menores en tres maneras muy concretas en primer lugar la lectura se convierte en algo público en lugar de un acto más íntimo vale eh, estamos acostumbrados a vivir en la sociedad de las redes sociales en la que todo se comparte y donde lo visual adquiere más importancia a lo textual en segundo lugar la distracción este tipo de lectura a trompicones tocando links etcétera superficial no favorece a desarrollar los principales beneficios que conlleva la lectura como son ayudarnos a desarrollar una buena capacidad de concentración adquirir nuevo vocabulario etcétera para ello hace falta paz y no leer a trompicones pero no todo iba a ser negativo si administramos bien este tipo de lectura se abre enormemente la cantidad de información a la que tenemos acceso y por tanto tendremos a personas mucho más activas y críticas. Y si te interesa este tema te dejo por aquí otro vídeo en el que vamos a hablar de cómo es más conveniente leer según a qué edad y daremos la clave para aprender a leer en la era digital. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.